Hola chiquillos, hoy les traigo un gameplay con los gemelos, los mellizos. Eh, es primera vez que la ocupo. No tuve tiempo para juntar puntos, así que la tengo con las perks al 1 recién. Tengo estas dos cosas que todavía no sé cómo funciona bien, no, no he estado en partida con ella. La, la PTB no la jugué. Que disfruten la partida. O sea, las partidas porque voy a poner las primeras seguramente. Esta obviamente si sí o sí va a ir. Y buscando el logro obviamente voy a poner esta. Y si es que llego a conseguir o que salga alguna buena, poner lo del logro. Pero es difícil que en este rango, eh, en rango rojo, pueda conseguir eh, el logro en realidad. Pero lo vamos a buscar de todas formas. Así que, a sufrir. ¿En qué me estoy metiendo? ¡No! Ok, un mapa que al menos se puede ver. Gracias. M2 separar a Víctor. Ok. Vamos a aprovechar que está esta eficaz. Ven, ven, ven, dale. Nice. Aprovechemos que está de áfrica Bueno, también tome... promete, promete, promete. Espero que lo saquen, sí. Voy corriendo con Víctor. Hoy es difícil controlar este, este bicharraco. Lo del Zota no lo hice porque vi a alguien haciéndolo, así que... M4. Perfecto. Lo puedo colgar de nuevo, ¿cierto? ¿De ese? No. Está increíble esto porque me quedo aquí Ah, pero no puedo ir a no puedo ir donde está Víctor ah. ahora controlo Víctor oh perfecto ya ya ya ya ok ok ok lo tengo lo tengo no debía alejarme tanto Ok ¿Chungo? No eh, Tenía un lag Enorme esta cabra Se sacaron a Víctor Bien Ya llevo dos cuelgues Llevo dos cuelgues Víctor está conmigo de nuevo A ver la vamos a poner aquí en el sótano Y vamos a sacar a Víctor, vamos Vamos a nodo a este chico Perfecto Bien, bien Oh, esto está, está yendo mejor de lo que pensaba ya, yeah, ok. Es que cuando jugué contra él... ...me di cuenta que es un... Es un, ...un killer que insiste el campeón, así que... Perfecto. Va pasando uno. Wow. Voy a tirar a este. Para sumar cuelgues. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Sacaron a Victor. Tengo un cooldown. Voy a romper esto. Voy a usar a Victor. Ok, no puede pasar por esta puerta. Ya. Casi, casi Me pateó, me pateó Me pateó ¡No! Ay, que chatevió esta mierda Este tiene DS Lo saco Ya, que me lo echante, que me lo echante Vamos, vamos, vamos Son cuatro motores, loco Qué onda Dios mío A ver Vamos por acá Me saco a Víctor, ¿no? Es que ese motor no me lo van a hacer Porque se van a tratar de alejar del sótano, porque ya se dieron cuenta de que el sótano... ...más que acá. Esta que me puso el de ese... ...la vamos a colgar. Voy a usar a Víctor ...para esta tipa que está en el motor. ¡Mierda, mierda! ¡No, no! ¡No me patees! ¡No! ¡No! ¡No! no! ¡Desgraciado! Víctor no oh. Oh. tiro el chunguito oh, y alcancé a llegar bien bien bien bien Pero la intensidad con de... de alcanzar el chungo este está muerto bien Bien bien bien bien Es bueno es hacerse de uno al tiro Sé que fue tuneleo, eh, lo siento para los sensibles, pero. Soy el killer, así que. Me importa un, un huevito. Yo creo mi logro. Ya a ver. ¿Cuántos cu cuelgues tengo? Tengo como 4 o 5. Sí, como cinco en realidad. Voy a poner a esta chica aquí. Cosa de volver a este motor luego? Mi velocidad es bastante grande. Ya, está por ahí la gente. Creo que como ser primero partida no me equivoqué tanto... Pero los atoms. Ya, tengo esta. Ya, este se sigue rompiendo. La gente que está con Víctor. Ya, ok. Me sacaron a Víctor. A esta tipo la tengo que colgar. También tiene un DS... DC... Un DS que tiene que ser vengado. No tira chungo, no sé por qué. Ya bien, bien, bien, esto está bien. Vamos. Uy, entretenida esta bicha, weón. Me gustó, me gustó. Charlotte y Víctor. Me gustaron. Pero el Gen Rush ahí se deja aparecer igual. Vamos. Ya vamos a ir por esta chiquilla. Vía gente haciendo esto, así que.. Creo que es lo que hay que hacer. ¿Qué? Pero. Es difícil controlar esta mierda. Ah, no sé cómo hacerlo. Ah, con eso lo paro ya. Perfecto. La del lugueo. Ah, controlar a Charlotte. Ya. Y esto está aquí. Está aquí mismo. No sé si debo dejar a Víctor ahí, ah, ¿eh? pero es que Víctor me va a indicar cuando esté gente sac sacando a esta tipa. No bueno, sé sí, en realidad. Vamos. Queda un gen. A este le queda un cuelgue todavía. Controlar a Víctor con M4. Me están abriendo un cofre. No me interesan los cofres en este minuto. Ya, perfecto, un poquito de persecución. No es malo, no es malo. Los tres yenes están acá, así que me, me sirve que me pateen al Víctor. Aunque no tengo no, no tengo bien claro que si está así como FK el Víctor, eh, lo puedan patear. ¿eh? Ok, ok, ok. Ya, voy a ocupar a Víctor. Y voy a romper este motor. Sí, sí, sí. Ah, volvió Víctor. Bien, bien, bien. Lo stunearon, al parecer. Voy a pegarle a esta con M1. Voy a sacar a Víctor. Ok. Saco a Víctor. Me quedo cerca del palé. O sea, del.. del gen. Ya lo del locker. Se lo comió. Ya, la enluqueamos. Ya esta chica está aquí. Bien. Entonces para donde este Víctor está, está ya. En esa línea tengo que ir. Esta tira de aquí. ¿Dónde estás? No, aquí estás. Se metió una locker. Estos tres motores todavía no me lo hacen. Eh, aquí tengo un gancho. Pero necesito más gente. Colgar más gente. Y aquí está la chica. Esta es la nueva. Bien, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a romper esto. Me gusta cómo está yendo esto. ¿eh? Vamos a controlar a Víctor. Perfecto. Bien, bien, bien. Me gusta esto. Me gusta, me gusta. porque qué está subiendo por acá? si los tengo ubicados, ¿caché? A ver... ¿Qué? Me lo saco. Se, saló, se lo sacó. Se lo sacó. Ya necesito ir a los motores. No sé, no tengo idea dónde se quedaron la... los chiquillos. motor que no se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? Sí, sí, sí. Claro, le pego a esta. Saco a Victor. Y voy por este otro. Que venía por acá. No. Perfecto. Ahora solamente tengo que ir por la otra. Ahí está. Nice. No, me, no, no, no, no me pateé, no me pateé. Bien, bien, bien, bien, bien. Oh, me, me mató ya, pero está en el check. Está en el check. Está en el check, vamos. Está en el check. Le sacamos por acá. Bien, bien, bien. Bien. Se va, se tiene que ir lejos. Perfecto. No creo que levante el otro. Va a tirar este pelea, ¿no? Sigue de largo. Bien. Eh, yo creo que si llego a tener el logro ahora Va a ser tremendo, tremendo milagro Ya Colgamos a esta este, El chiquillo este del Lace Estaba cerca de un Yen Así que tenemos que acercarnos a ese Yen Esta no está de todo muerta Si sí está muerta El Yen era este Vamos. Aquí estás. Bien. Perfecto. Hice hartos cuelgues. Persecuciones. Pero creo que me faltó... Esta cuestión de brutalidad por el tema de objetivo. O sea... Evitar de que me hagan motores. eso eso voy. Bien. Ya. Son nueve cuelgues. Sacrificio lo tengo casi a tope. Pero eso es solamente en puntos. No sé si. Ay, por favor, dámelo. Voy a romper este yen, por si acaso. Vamos. ¡Me lo dio el tiro! ¡What the f oh, primer intento! No puedo creerlo. Dios. Igual se arriba el campeón del principio así. ¡Wow! ¡Qué pulento! Mira y no eran rangos. Oh no eran rangos bajos, Igual iban con Perks ahí nomás. Dios mío. Lo que me ayudó harto, lo que me ayudó bastante, de hecho, fue haber jugado contra ella y haber visto lo que hicieron algunos rangos rojos. Por ejemplo, eso de, de hacer body bodyblock en, en donde estaba colgado, en, en el sótano, que lo encuentro asqueroso, pero en pos de lo que estoy tratando de hacer, era lo que había que hacer. Hay que alejarse del sótano los palés por ejemplo el body en palé también dios mío bueno eso era todo dale like si te gustó suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente chao chao